Thank you por muchos errores del pasado que hayan sido una carga, gotas bajando por tu cara son la prueba de que tienes alma, si lo pierdes todo y tu vida está vacía, aprendes a valorarla, es dura y hay que ser más duro todavía para soportarla, se convierte en privilegio ahogar las penas en alcohol, cuando llores de alegría y dolor podrás llamarlo amor, bajo la tormenta negra se sueña con que salga el sol y yo con lo más feo de mi vida quisiera un tema como beautiful, pero Quejarse, quejarse es lo más egoísta, hermano En la puta vida sabremos lo que es el sufrimiento africano Deja que te cuente lo que tiene en mente siempre el ser humano Tan solo pensar en sí mismo y luego mirar hacia otro lado Los que consiguieron tener éxito y subir a la cima Les deben su gloria al mérito de cientos de vidas Por cada yate, bugatti, lingote o diamante Hay miles de niños manchados de sangre muriéndose de hambre Vivimos en un mundo donde el altruismo poco a poco se evapora Donde es más fácil encontrar sexo que amor para después quedarse a solas Donde ya se ve normal incluso el uso de las drogas Donde destrozan tu confianza en alza a todas las personas Necesitas perderte para encontrarte a ti mismo Un atisbo al olvido y encontrarás la paz ante cualquier seísmo Tu tiempo en toda la existencia es solo un instante, vívelo Vivimos más el recuerdo que la propia situación, tiempo efímero Tiempo efímero.